cita querida, cinéfilos de corazón, bienvenidos a su programa, estamos en Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y el día de hoy les tengo preparado un programón porque vamos a hablar de una película que está próxima a estrenarse en cines. Estamos hablando de una película de suspenso, su nombre se titula Ascensión, y tengo conmigo al productor, al director, al actor encargado de toda esta trama, de toda esta historia. Está conmigo Alejandro alcondés Al Al Un placer. Este, Francita del barrio. Sí. Gracias, Estefanía. Te agradezco mucho tu atención y tu apoyo. Y es a tus órdenes, claro que sí. Cielito lindo. Cielito lindo. Fíjate que esta película ha tenido varios, varias nominaciones a La Ariel de, de Oro, allá en Estados Unidos. Eh, se ha hablado mucho de esta película por... Por su magia eh, tiene ahí un, un, una connotación un tanto esotérica eh, un tanto de de, de remembrar eh, algunas de las tradiciones de nuestros antepasados. Te voy a platicar un poquito sobre eh, lo de este lo que la historia de ascensión. ¿También? Sí, claro que sí, chicos, no se la pierdan, se va a estrenar en cines a partir del 21 de julio, la tenemos en cartelera, es una primicia aquí que traemos a Explorando Ando. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿qué género abarca? Porque me doy cuenta de que tus historias implican varios géneros, desde suspenso, acción, eh, un poco de romance por ahí. Cielito Lindo era un thriller de acción y, y drama, uh -huh. ascensiones, uh, terror, ciencia ficción, y suspenso dentro de, de ascensión es una película eh, para todas las edades es una película de 15 es para arriba. de 15 de 15 ok ascensión jackson es un viudo que tiene tres hijas encerradas en su casa angela becca y Chloe. Uh -huh. Y para que no salgan contrata una institutriz y se hace su amante hay una fuerza maligna y diabólica que se apodera de una de ellas y va matando de uno por uno a la familia y le ordenan que mate a su propio padre y a, a su amante. Hay una confusión, no se sabe realmente quién los está matando. La pequeña Chloe tiene un problema muy fuerte y vivir en casa, se vive en un horrible infierno ya. Hay como unas... Unas niñas que, que tienen la mente atormentada ¿no? eh, por este encierro. Y la historia uh, trae este tensión, uh -huh. uh, suspenso y misterio. Y si a la gente, a quien le guste la adrenalina, si está dispuesto a, a superar a, a este, el, el, el terror, el escalafriante terror… Ascensión que se atreven a ir a verla. Fíjate que a mí me gustan mucho estas historias que te tienen al filo de la butaca, así, y, y digo, lo ideal es que siempre tengas eh, dentro del cine, pues, una, una bolsa de palomitas, algo con qué estar potaneando. Qué mejor si son de palomix, por supuesto, que tiene varios sabores, desde tamarindo, este, enchiladitas, pica fresa, no, bueno, eh, de todos los sabores que, que puedan encontrar de palomitas. Pues un sabor de película, lo pueden encontrar con Palomix, también lo pueden seguir eh, en el Facebook de Palomix y en la página de fans. Eh, fíjate que a mí me encantan estas historias que te tienen al filo de la butaca y ni siquiera te permiten agarrar la, la, las palomitas para, para irlas comiendo porque está tan interesante y tan bueno el suspenso. Que, que no te quieres perder nada, no estás así eh, eh, poniendo atención a cada uno de los detalles y la música. La música es algo súper clave en todas estas historias de suspenso. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de musicalización y de sonido de esta película que, que se va a estrenar próximamente en cines, Ascensión? Ascensión. Bueno, en sí fue un trabajo fuerte en compañía también de los técnicos uh -huh. que tuvieron, estuvieron ahí apoyándome. Uh, cuando se hizo el doblaje de la película, la película es en inglés y se dobló a español, ¿verdad? Desde el doblaje era un cuidado total, estando cuidando máximos detalles de la película, ambiente incidentales que vienen siendo incidentales, pasos, uh, sonidos de puertas, balazos, uh, todo esto y el ambiente en sí, pues lo que viene siendo ambiente exterior e interior, ¿no? Y tuve estuve al, al máximo cuidado del nivel de, las, de la música, porque la música transporta. La música te sí. hace sentir, Exacto. incluso esos pequeños silencios que logramos ver en las películas de terror y de suspenso, nos hacen vivir y, y que el corazón se nos acelera al mil por hora, que la piel se nos enchine, porque… Algo, algo, sabemos que algo va a pasar, pero no sabemos qué, ¿no? Sí. Y lo visual, lo visual también es súper importante. ¿Cómo cuidaste estos efectos, esta, eh, est, est, este arte visual para crear esa tensión en el, en el auditorio, en el espectador? Una es que yo creo que hay que amar lo que hacemos, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo de darle lo mejor a nuestro público. Entonces… Yo siempre he sido una persona muy detallista y cuidadosa de así como ellos van a ver mis películas, yo quiero entregar un producto de calidad, de mí, lo mejor de mí. Okay. Y como te mencionaba, los técnicos también estuvieron ahí apoyándome, pero este, sobre todo yo le doy gracias a Dios a través de la experiencia que he venido adquiriendo en mi trayectoria, pues he aprendido a uh, a cuidar los detalles y tener más creatividad día con día, y sobre todo que Dios me ha dado la, la, el talento eh, y la sabiduría para poder cada vez darles a mi público lo mejor que, que sea posible. Oye, esta película de Ascensión la grabaste aquí en México. Fue en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Cómo conseguiste las locaciones? ¿En qué te fijabas? Eh, ¿Fue en, en un estudio o fueron locaciones, fueron locaciones naturales? Fueron de, de exterior afuera, sí. De exterior. Es muy poco, fíjate que anteriormente eh, a mí no me tocó, pero me cuentan que se hacía mucha película de estudio. Ahorita ya casi ninguna, muy pocas, uh -huh. pero ya que se hacen algunas cosas pequeñas en estudio, pero casi todo es en exterior, las locaciones. Y, y me imagino que también es todo un reto eh, trabajar con las luces de, de día, de noche. Eh, el manejo de, de sombras, todo esto es, es muy importante en una película de suspenso. y Fíjate que sí es muy importante rodearte de un buen equipo, uh -huh. el camarógrafo, el director de fotografía, este tienes que rodearte de un buen equipo. Y, y cuéntame también, eh, ¿cómo fue este proceso de, de filmación? Eh, ¿qué, ¿Qué dificultades te, te encontraste? Fíjate que siempre, yo siempre he dicho que las películas se hacen en el escritorio. Uh -huh. Tienes que planear, organizarte en el escritorio, porque si no lo haces de esa manera, siempre se van a, va a haber problemas sobre gastos. Y, y se sí. puede eh, extender mucho el presupuesto, ¿no? A veces como productor independiente, pues tienes un presupuesto asignado a, a tu película y, y no puedes… Eh, pues también jugar con el tiempo de otras personas. Eh, hay tantas tantos detalles que cuidar que si no lo planeas eh, bien, cada, dónde se va a filmar cada escena y te queda una escena ahí sobrante y tienes que otra vez contratar el lugar eh, para cierta locación, para cierta escena, pues ya, ya se, se desborda ¿no? el presupuesto. Siempre que hagas un presupuesto y, y esté muy bien analizado, nunca queda exacto como debe de ser, te lo digo por experiencia, siempre suceden cosas en la filmación y a veces no te salen las cosas como deben de ser, pero no lo puedes evitar, entonces a veces que el presupuesto se, es un poquito más de lo que planeas a veces. Bueno chicos, y de verdad muchas gracias a Palomix, eh, aquí tengo mi tarjeta de la eh, es una de las… Eh, Promociones que ahorita tiene Palomix, un sabor de película. Prueben todos los sabores porque son sabores que no van a encontrar en ninguna otra marca de palomitas. Eh, pueden encontrar la página eh, de Facebook y también eh, los pedidos por WhatsApp. Voy a dar el número, es al 5521-198380. 5521-198380. Palomix. Eh, Vamos, ¡Ay, ya llegó nuestro patrocinador! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, se me hace agua de la boca! Sí. Este, Vamos a platicar un poquito, vamos a pasar el tráiler de Ascensión ahorita, eh, vamos a, a ver cómo, cómo es esta historia, vamos a dejarlos un poco con la intriga para que no se pierdan el estreno este próximo 21 de julio en todas las salas Cinemex. Eh, vamos adelante en cabina, por favor. está pasando algo, no solo aquí en todo el mundo. Acabamos de ver este tráiler de la película Ascensión Que está próxima a estrenarse el próximo 21 de julio eh, Los invitamos a que la vean A que no se la pierdan Y por supuesto también ya tenemos aquí El producto de nuestro patrocinador eh, Como les comentaba Palomix tiene los mejores sabores de palomitas Aquí tenemos unas de mantequilla eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué sabor te tocó? Esquites, Esquites. Sí. Ay, qué rico y por supuesto no, no íbamos a dejarles con el antojo a todo el público que nos ve. Tenemos una promoción en la compra de una, unas palomitas Jumbo, eh, gratis se llevan otras palomitas chicas. Entonces está de lujo porque si van con los cuates, si van con la novia, pues ustedes se quedan con el paquete grande y le, le dan a la novia que siempre se hace de la boca chiquita, pues su bolsa chiquita también, ¿no? Eh, las de caramelo son, la verdad, mi, mi sabor favorito, nunca faltan. Siempre que veo una película, unas palomitas de caramelo, hay que me endulcen un poco la angustia de la película. Y pues son un sabor de película. Vamos a seguir comentando esta película de Ascensión. En, muchas veces vemos estas películas y nos quedan dudas, nos quedan dudas sí. de los personajes. Eh, a ver, tú, eh, nada más sin spoiler, os, spoiler tu, tu película Ascensión. ¿Va a tener segundas partes? ¿Deja algún final abierto, así como algo inconciso? Sí. sí. ¡Ay, qué, qué padre! Pues ya estaremos muy atentos para traer de nuevo a nuestro invitado de hoy, Alejandro Alcondés. Uh -huh. Y eh, no sé, Alejandro, ¿algún mensaje que quieras dar? Un agradecimiento a toda la gente que trabajó contigo en estas dos películas. Quiero agradecer mucho a los actores, al equipo técnico, uh, a Dios en primer lugar, a mi familia, a personas que han estado conmigo en las buenas y las malas. Eh, y, a, y sobre todo quiero agradecer de todo corazón a mi público hermoso que me ha seguido en, tuyo, en toda mi trayectoria artística. Yo le debo a Dios y a ellos quién soy, la verdad, y a mi familia, y a mis amigos y a gente que me ha apoyado y ha estado conmigo. Y la verdad que lo que yo quiero eh, desearles es que, Estoy, no puedo pagarles con nada todo lo que han hecho por mí, muy agradecido, muchas gracias y que Dios siempre los bendiga a ellos y a sus familias y a ti te agradezco mucho de corazón por esta, tu tiempo, tu atención de la entrevista, muy bonita, te lo agradezco mucho, a toda la empresa en general y también… A los ¿Qué? Patrocinadores, ¿Qué? patrocinadores de Palomix. De Palomix. Chicos, de Palomix. no se olviden de tener su tarjeta de lealtad, porque juntando seis sellitos se ganan unas palomitas medianas de mantequilla, que aparte de todo están riquísimas. Sin duda, un sabor de película y pues, ¿qué más? Mm, deliciosas. Eh, ¿Saben qué? Vamos también este a, a generar un, unas preguntas rápidas. Claro. Voy a preguntarte, ¿cuál es tu color favorito? Verde. El verde. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? León. Un león. ¿Y eh, persona político o, o ente de la historia que admires? A Benito Juárez. A Benito Juárez. Bueno, pues esta fue la entrevista a Alejandro Al Alcondés. Mm. Eh, esperamos tenerlo aquí muy pronto. Yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, ya saben nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Estefanía Franco, también en Instagram como arroba programa Explorando Ando y también tenemos la página de fans de Explorando Ando. Eh, Alejandro, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te puede seguir la gente? Fíjate que estoy en todas las redes, Facebook, uh, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. ¿Como Alejandro Alcóndez? Como Alejandro Alcóndez, así es. Bueno, pues muchas gracias chicos, gracias a todos. todo estoy para apoyarlos, ¿eh? si a alguien le gusta incursionar en el cine, en lo que yo les pueda servir con todo gusto, a sus órdenes. Muchas gracias Alejandro. Sí, sí. Eh, pues esto fue todo el día de hoy en Explorando Ando, no se pierdan el próximo programa, el próximo lunes, vamos a hablar de más películas y no se pierdan este estreno, Ascensión, próximamente en cines a partir del 21 de julio. Hasta la próxima. Muchas gracias. you